Te voy a dar algo para pensar varias horas Podría describirte la belleza en una sola Podría decir que el momento es ahora Pero el pasado influye en el presente a toda hora Moda, cosas pasajeras que van Propaganda que te inculcan y siempre te dan Repita estoy y la tele los otros Apago los medios y prendo los ojos Vivo por mí mismo, no por una radio Si vivo de comentarios junto al miedo de varios no me cuidas Hasta piso a diario Los uh. no ando rezagado Ando en la mía y camino bien callado No me basta de comer, hacerme el zarpado Lección aprendida de ver tanto tarado. Tarado, uh. tarado No me pidas un consejo Sigo le buscando la vuelta a este receso Este es el final, de un nuevo comienzo La música la clave, ya no hay dudas de eso Beso como la cría de una mamá firme le doy interés al drama sigo mi camino no me guía la fauna los ebrios de atención se los llevas el karma ¿Ah? y vos que quieres ser un espectador o uno más del plantel respeto al que nace y quieres aprender me burlo del que tiene todo y no lo sabe hacer ¿Ah? se Tranquilo, y lo tomo con paciencia, lo cercano se aleja Y es una advertencia, no me muevo por impulso, yo me muevo por inercia huh. No me pidas un consejo, sigo le buscando la vuelta a este receso Este es el final de un nuevo comienzo La música, la clave, ya no hay duda de esa, no de esa, de esa Tengo un sick back en la mochila, tengo tiempo de sobra para la vida, estoy lleno de ritmo, también de rima, tengo tiempo de sobra para la vida, tengo un sick back en la mochila, tengo tiempo de sobra para la vida, estoy lleno de ritmo, también de rima, tengo tiempo de sobra para la vida. Y ahora entiendo porque somos lo que somos.